Y para clausura el show, es un honor que cantó acá para tu extracto. ¿Por es, es, es para historia, exacto. Cuando, cuando las clientes de pusieron minoritarias, y cantaba una guapa, al señor Dima di, sí, sí, puta madre, aporta. Porta la por todo Antonio Baño, sí, sí, sí, oh, compañ, corta, por, corta. Pero ha tú con la canción. Y sabes tocarla. Así yo, ¿vale? Yo, que de tocar. Canti, canti. ¿Por las... qué? Está ¿Qué me estás tardando? de baño, de grande, de mundo nuevo, solo tu Y que no, que no, que no, que no pasará el gran circo liberal Joder, oh, nos dejan por otro, más tierno el partido, prefiere un perfil moderado, las alas se aburre mirando a un solo es tuyo Cantando tres gatos, que ahora mismo van a Corea y decir que, no, que no, que no, que no, que no pasará el gran circo y que no, que no. No, vas, no No, no, no vas. Que ven, no Ay, que una amiga de casa no, oh, no, no, no, no, paz no, no, no, que no, no, no, una paz. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Excursionista de capa a la mesa, los cabezas, <tos> la ductadilla, ciruca, Si nunca ciruca, si nunca una bobilla, yeah, yeah, yeah. La y siempre me Hay me aplaza, me aplaza, me aplaza, me aplaza, me no me no No, aplaza, me ¡No, no! aplaza, no no. No, no, no. Y me aplaza, la teva, mocha. La teva pubilla, pubilla y...